Jerling Daniel Vicente, conocido como Dani, y Kerlin Brito Herrera, alias Bond, fueron detenidos por miembros de la Policía Nacional. Tras ser identificados como los que figuran en un video que se difundió en las redes sociales, en el que se observan a bordo de una motocicleta en el momento en que despojaban a varias mujeres de sus respectivas carteras, hoy, al ser cuestionados, admiten el hecho y afirman que no fue más que un error. Y de cartera, a mujeres. Sí, cometí sí, un sí, sí, no, comandante, cualquier vamos. ser humano lo comete, pero usted sabe. Ay. Así es la cosa. Ah, usted ha visto entonces la comisión de los reyes. Sí, porque le damos cámaras, pero fue esa primera vez que nosotros cometimos ese error. Nosotros somos padres de familia, ¿me entiendes? Y así es la cosa. Sí, sí. sí. Y los toros para carretera Jaime. ¿Sí? No, pero esto es delito, pero este plan, sí, Aquí están ya hace rato. Todo, todo comete un error fue. Cualquiera lo comete todo bien. Todos se le devolvió a su gente. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.